...de una persona de sexo femenino... ...quien eh, había manifestado que su ex pareja... Eh, ...la agredió físicamente y también la amenazó. Eh, es un funcionario policial... Eh, ...por lo cual eh, solicité al juez de turno... Eh, ...el doctor Abelín, la detención del mismo... Eh, fue concedida, pero bueno, él se presentó acá en, en dependencia del Acabí. Bien. ¿Qué tipo de agresiones estamos hablando, doctor? Bueno, lo único que puedo adelantar por el momento porque la provincia no ha sido formalizada. Que ni es que la insulencia tan conmigo, no puedo hacerlo público. Pero en principio ella ha manifestado que había sufrido agresiones físicas y amenazas. Bien, eso por lo que yo le puedo lanzar por el momento hasta que después formalice la, el, la, la imputación el funcionario policial va a seguir detenido hasta la audiencia de formalización ¿no? exactamente sí, como todos todas las personas en este caso que se ha dado la detención eh, permanece detenido hasta la formalización y después bueno vamos a eh, qué tipo de medidas vamos a, a pedir con respecto a al, si sigue detenido, o eh, medidas siempre van a ser medidas, por supuesto, medidas de protección hacia la víctima, que van desde una, digamos, simple protección eh, de una medida de previsión de acercamiento hasta la prisión preventiva, que es, digamos, lo más gravoso para este caso para el imputado.